Lo general es que trabajamos más horas de las que estamos asegurados. Y también cobrando en proporción a lo que estamos asegurados. Bueno, estamos aquí en la manifestación que hemos convocado para empezar la campaña de contra Supermercados Piedra. Llevamos dos años de campaña contra esta empresa. Y ahora empezamos una campaña nueva eh, para denunciar lo que está pasando en esta empresa. Ah, en esta empresa se obliga a las trabajadoras a realizar de forma sistemática horas extras, 18 y 20 horas a la semana. Contratos a, a tiempo parcial se convierten en jornadas completas. Se despide a la gente, se ha despedido a la gente por darse de baja por enfermedad. Por supuesto no se consiente la afiliación a ningún sindicato. Los contratos son muchos casos precarios y en fraude de ley, contratos por, obra, por hasta fin de obra, por promociones. Todo eso es una realidad que se da en piedra, que estamos denunciando. El CNT planteado esta campaña de denuncia con la idea de que estas cosas cambien para concienciar a trabajadoras y al que son contratos que siempre está realizando la misma tarea, y hasta contrato temporales no pueden estar siempre desempeñando la misma tarea. Automáticamente el contrato temporal tiene que ser indefinido. Aparte de que nos pone como si tuviéramos de, de representación de algunas marcas eh, comerciales, no en es la asunto que está realizando. Se desempeñan sí. siempre como ayudantes, dependiente. No te especifica si hay arcajeras, si están las frutas, si están las chapulerías, si están las carnes, no especifica nada. Nada más que caer aguantar dependiente o dependienta Hemos conseguido ya muchas cosas. Hemos conseguido que la empresa tuviera que reconocer a la sección sindical de CNT. Hemos conseguido que la empresa tuviera que indemnizar por despido improcedente a gente que despidió por estar de baja. Hemos conseguido que nuestro delegado sindical en la empresa fuese readmitido. A pesar de que la empresa lo ha vuelto a despedir, estamos a la espera de sentencia hay compañeras que se han afiliado y que ya no están echando la no, no, no, no. gente y siguen trabajando. Es decir, sí, afiliarse al sindicato y denunciar lo que está pasando sirve. Las amenazas de Javier Pedro Trujillo son eso, amenazas de un prepotente que se aprovecha de la situación precaria y de paro que hay para intentar que la gente trabaje hasta el doble de su jornada en su beneficio. Sí, por ejemplo, lo que son el 60% de las que somos las medias jornadas, que nosotros trabajamos media jornada, pero en verdad estamos trabajando una jornada completa realmente. Porque trabajamos 42 horas semanales y en verdad estamos aseguradas 24 horas. Y cobrando como 24 horas. Y trabajando festivos y. Sí, sí. Lo general, cuando se trabaja algún festivo, no son remunerados tampoco. Tampoco, no. Eh, o vas a trabajar, me preguntan, o va a trabajar o te apuntan y si les parece conveniente a ellos pues si no a trabajar de Piedra es una empresa que tiene una contraparte, que es la inmobiliaria incupisa que es la propietaria de los locales y que es donde acaba una parte del dinero que los Piedras Trujillo están sacando y que han acumulado un patrimonio de cerca de 12.000 millones de, de las antiguas pesetas, 72 millones de euros en locales, pisos, etc. Esa es la realidad que se esconde detrás de Piedra y empezamos una campaña para denunciarlo. El piedra no quiere que se sepa que Incupisa es El de Piedra porque tienen piedra tienen por ejemplo eh, alquilados los mismos locales de injustiza, que en verdad pues son los mismos. ¿sabes? Entonces pues otra cosa que también tampoco querían que se enteraran que lo, las tiendas proxy eh, son de ellos, porque las tiendas proxy eh, además los camiones fueron diferentes, eran blancos, eh, las furgonetas también, la niña lleva otra ropa. Y todo es a para, para que sobra, que la gente no supiera que son piedras, porque como piedra tiene una fama, siempre ha tenido esa fama de que no son muy. que te hacen un poquito de la mala imagen. Antes de que tú no tengas remedio con la lucha de Estado y para frenar estas prácticas tan habituales en esta y otras empresas de Córdoba. vecinos, a trabajadores, etcétera, los trabajadores para que pasen por el sindicato, se informen, se informen en la página web y, se, y denuncien. Tienen que denunciar lo que está pasando. Y a los vecinos para que apoyen a los trabajadores y se sumen a esta iniciativa, firmen contra esta empresa, denuncien a la inspección de trabajo, etcétera. Creemos que se pueden cambiar las cosas en piedra incluso en una empresa como esta. ¿Y qué sabe? De que De que nosotras estamos ahí trabajando, que estamos muchísimas más horas, que tenemos un sueldo pésimo. Y el trato que, que tienen ciertos supervisores eh, con nosotros. Las compañeras son más que. te un poquito, evitan hablar, no te preguntan. Les dan miedo, le dan miedo. porque saben sí. que implicarse a lo mejor con nosotras, pues. es que la pongan como una lista negra, ¿no? Señora, a de CNT, eh, van a la calle también, ¿no? Y lo que no saben que tenemos nuestros derechos y estamos hoy queremos luchar por ellos. Es decir, que no tenéis miedo. No, ni no.